Dios me los bendiga, amados hermanos y amigos. Les habla su hermano Oscar Oriana Cortés. Este mensaje es para el pueblo venezolano, el pueblo de Venezuela. El día de hoy, a las cinco y media de la mañana, el Señor me habló claramente. Por lo que está a punto de acontecer en Venezuela. Y el Señor me entregó esta profecía para su pueblo venezolano. Y el Señor me dijo de esta manera, he visto tus lágrimas, he visto tu llanto, he escuchado tus gritos de desesperación, He visto tu sufrimiento, han llegado hasta mi altar, tus oraciones y todos los que se unieron por ti en cadena de oración alrededor del mundo y oraron por ti Venezuela. He escuchado, dijo el Señor tus lágrimas he escuchado tu dolor y ahora yo dijo el Señor voy a cambiar esta situación en la cual te encuentras voy a transformar tu tristeza en alegría todas tus lágrimas las voy a sacar de tus ojos. La hambre que tienes, la desesperación que sientes, la he visto y yo he establecido el día de hoy, dijo el Señor. Estoy mandando un cambio para Venezuela, comenzando el día de hoy va a haber un cambio en Venezuela para todo el pueblo venezolano. El cambio que han estado esperando y que han estado gritando y que han estado orando y ayunando. Y las iglesias que se unieron, todos los evangelistas, pastores, todos, la respuesta está en camino. El día de hoy, el Señor me habló claramente que va a haber un cambio en el pueblo de Venezuela, en el país de Venezuela. Te darás cuenta que comenzarás a ver muchos países que estaban en contra de Venezuela. Empezarás a notar que van a estar a favor del pueblo venezolano. Todo lo que estaba impidiendo que el Señor llegara al pueblo de Venezuela a rescatar a su pueblo venezolano el día de hoy dijo el Señor la pared, los muros caerán este día queda establecido para el pueblo venezolano Toda la brujería, toda la hechicería, todas las maldiciones que habían puesto sobre este país de Venezuela. El Señor me dijo, han llegado a su fin. El día de hoy, el Señor envía a su ángel con gran poder. Y el Señor mismo descenderá. Y cambiará. A Venezuela este mensaje es para ti si tú eres venezolano y estás escuchando este mensaje es para ti el tiempo de la gracia ha llegado a ti el tiempo de la paz el tiempo del amor el tiempo de la armonía el tiempo de cambios que han pedido por mucho tiempo dijo el señor han llegado hasta mi trono y a partir de hoy empezará a saber por todo el mundo empezando a apoyar al pueblo de Venezuela. Va a haber un cambio. Va a haber un cambio en Venezuela en un futuro no muy lejano dijo el Señor. A partir de hoy ese cambio comenzará, el día de hoy empezará a cambiar. Todo lo que estaba en contra será removido de Venezuela. Y el Señor dijo, voy a cambiar la tristeza para el pueblo venezolano y en lugar de salir a llorar a las calles pidiendo ayuda, socorro, ayuda, mi auxilio, van a salir a las calles a gritar el nombre de Jesús. Van a saltar, van a adorar, van a encarse en las calles, porque recuerde, fui yo, dijo el Señor, fui yo el que lo hizo, Jesús, el que lo va a hacer saldrás a la calle a lanzar a darle gloria al Señor tú pueblo de Venezuela, le darás la gloria al Señor porque Él va a hacerlo por ti el día de hoy comenzará ese plan que el Señor tiene ya establecido ya está establecido nadie puede cambiar ese plan ni el mismo infierno ni el mismo Satanás puede cambiar ese plan que el Señor ya estableció para su pueblo venezolano así que no tengas miedo no tengas miedo lo que viene por el pueblo venezolano son bendiciones, bendiciones liberación este es el año que Señor de liberación para el pueblo de Venezuela este es el mensaje que el Señor me dio el día de hoy para su pueblo venezolano así que Adelante, en el nombre de Jesús, adelante, muy pronto estará tu respuesta. Y acuérdense, ¿quién lo hizo? Jesús. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo de Venezuela llega la victoria. En los próximos días, en las próximas semanas, empezará a haber un cambio para el pueblo venezolano y yo me rebosigo con todo el pueblo de Venezuela, con todos ustedes, Dios me los bendiga, reciban este mensaje, porque el día de hoy queda establecido en el trono, ahí arriba, en el tercer cielo, yo he dado el mensaje que el Señor me pidió que diera el día de hoy, y lo recibí a las cinco y media de la mañana, así que Dios me los bendiga y adelante.